Amigos, seguimos en esta cobertura especial FITUR 2022, nosotros en enfocado en el turismo y en FITUR. Vamos a conversar con el ministro de Turismo, David Collado. No solamente saber lo que es esta Feria FITUR 2022, sino qué esto significa para República Dominicana, ministro, y algo muy importante, qué novedades tenemos para los dominicanos luego de FITUR, ministro. Realmente la República Dominicana ha salido por todo lo alto con esta feria, ha sido un éxito total. Las 27 reuniones que hemos sostenido, tanto el Presidente, como nosotros, andan por una inversión y una repercusión para República Dominicana de unos 1.400 millones de dólares. Los empresarios hoteleros se han motivado y están todos anunciando inversiones que andan también por unos 1.600 millones de dólares. En el desayuno de mañana vamos a dar los detalles y realmente reafirmamos el liderazgo. Hemos hecho acuerdos con líneas aéreas, vuelos a Puerto Plata, el stand de nosotros lleno, ustedes mismos han podido ser parte y percatarse de lo que está sucediendo con la República Dominicana. Realmente esta feria ha sido un éxito, la participación del presidente también ha sido un éxito y como país estamos en todo lo alto eh, recordar el turismo es empleo, el turismo es inversión, y ha quedado evidenciado que la recuperación de la economía de nuestro país ha venido por la recuperación del turismo. 6.500 millones de dólares entraron en divisas cuando el gobierno tenía proyectado unos 2.000 millones de dólares. Esto es una realidad y ustedes lo están viendo. Ministro, no quisiera que usted se me marche, porque usted habló de acuerdo con importantes líneas aéreas. República Dominicana no llegará el momento en que pueda tener una línea bandera, ¿no, ministro. Estamos en la fase final ya casi un 90% de que República Dominicana en los próximos 60 días se anuncie una línea bandera para poder combatir con, con esos precios que hay a veces abusivos para la diáspora dominicana desde Nueva York y Miami hacia Santo Domingo y Santiago. Ministro, le voy a despedir, que sé que tiene compromiso, pero yo voy a dar paso a una interesante entrevista que se estuvo realizando con Alberto Caminero en esta misma sede de Fitur 2022. Así que damos paso a esa entrevista. Gracias, señor Ministro. Gracias gracias amigos del Grupo de Medios Telemicro, estamos aquí en el escenario de Madrid, España donde se celebra la Feria Internacional de Turismo y uno de los principales organizadores también por parte de la República Dominicana es David Collado, Ministro de Turismo, una gran jornada en estos cuatro días que, hemos, que se ha tenido de la feria eh, las inversiones, además de eso, eh, los acuerdos, háblanos de eso a la República Dominicana. La verdad es, Caminero, que primero gracias al Grupo Telemicro y los demás medios que están cubriendo esta entrevista. Para nosotros es un gran honor y un orgullo estar aquí en Madrid, en compañía de ustedes. La República Dominicana ha salido por todo lo alto. Esta feria ha sido un éxito para nuestro país. Eh, los acuerdos y las reuniones que hemos sostenido, tanto con el presidente de la República como solo, tendrán una repercusión de más de 1.400 millones de dólares para la República Dominicana. Pero también el entusiasmo y ver el ánimo que hay con República Dominicana ha hecho que empresarios dominicanos y también de España se motiven a anunciar inversiones que van a hacer. Y dentro de esas inversiones tenemos un monto que sobrepasan los 1.600 millones de dólares para iniciar en este año la verdad es que el turismo está en su mejor momento República Dominicana ha demostrado que es el líder de la región pero también el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo anunció hoy y ayer en la noche de que la República Dominicana es el país número uno del mundo en la recuperación de su turismo el número uno del mundo eso es algo grande en ¿no? cualquier tema del que estamos hablando todo el todo el escenario mundial tiene una recuperación de un menos 66% en el turismo y la República Dominicana tiene menos 31%. Y nuestros últimos cuatro meses han sido récords: el mejor mes de septiembre, el mejor mes de octubre, el mejor mes de noviembre y el mejor mes de diciembre. El mejor cuatro meses de la historia, pero también la mayor cantidad de visitantes que ha entrado a la República Dominicana en la historia, que pues son 728 mil entraron en el mes de diciembre. El Omicron no bajó las últimas semanas de diciembre y la primera semana de enero hubo una baja de un 20-25%. Pero en la actualidad ya nos recuperamos y al día de hoy eh, tenemos números similares a diciembre, a enero del año 2019 que fue el mejor mes de enero de muchos años. Entonces, estamos recuperándonos. En el caso del día de hoy vimos encuentros con... con... Eh, inversionista y se hablaba de, de Puerto Plata, se hablaba de Minches, se habló incluso hasta eh, de la zona colonial. Eh, háblanos acerca de eh, esa promoción que hicieron en el día de hoy, tanto el presidente Luis Abinader como tú. Estamos haciendo actividades y reuniones que no se hacían en el pasado. En la mañana de hoy, la Organización Mundial del Turismo convocó un desayuno con empresarios internacionales y dominicanos para que República Dominicana presentara sus nuevos proyectos. y Nosotros presentamos Punta Berlantín, que es un proyecto innovador que se va a hacer en Puerto Plata con la imagen de índice y otros acuerdos que ya se han podido realizar. Presentamos Ciudad Colonial con el préstamo de los 90 millones de dólares que hay con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros 400 millones de pesos que ha invertido el gobierno central con los ahorros del Ministerio de Turismo para remozar todos los monumentos que están abandonados durante más de 20 o 30 años. La realidad es que también también hoy presentamos Miches, donde el empresario Frank Elías anunció su primer Picasso la semana que viene de su hotel en Miches con una inversión de 150 millones de dólares. Todo esto es creación de empleo, todo esto es dinamización de la economía. Hoy también firmamos un acuerdo con el Corte Inglés, que es el tour operador más fuerte que hay en Europa, que eso representa y garantiza 200 extranjeros para este año a República Dominicana de Europa. Y estos son el tipo de operaciones, el tipo de acuerdos que se da en el marco de esta feria. También, como es de tu conocimiento, hicimos el primer roadshow aquí en Madrid, donde participaron más de 250 tour operadores y agencias de viajes de todo España, pero también algunos representantes, los más grandes, de Alemania y de Francia. Estamos trabajando... En, acabamos de salir de una reunión con las 16 familias españolas que son responsables de más de 63 mil habitaciones en República Dominicana y... Si te digo el problema que nos presentaron te va a asombrar. El problema que nos presentaron fue que tienen vacantes de 5.000 empleados que no consiguen. Porque al tener todas las habitaciones cerradas y abrirla de golpe, no esperaban que el turismo iba a crecer tanto, ahora están buscando empleados y no lo consiguen. Y eso es bueno para nuestro proyecto. Eso bueno, es bueno. En el caso también de Capcana, eh, eh, hablaron de una inversión, en el día de hoy, los Azuris y en el caso de Pepe Hidalgo también. Mañana Capcana va a hacer un anuncio que no quiero decir el monto porque lo va a anunciar en el desayuno que tenemos con los medios. Mañana una inversión considerable que arranca de inmediato una cadena hotelera muy importante, Margarita Bill. Eh, también Pepe Hidalgo anunció inversiones importantes con el ingeniero Manuel Estrella y se están haciendo negociaciones para que República Dominicana tenga su propia línea aérea y esto está ya casi en un 90% de todas las personas que hemos recibido con este interés ya está casi una realidad. El presidente está muy contento con esta decisión porque con una línea aérea local... Podemos combatir el aumento de los precios que tenemos desde Nueva York y Miami, República Dominicana, que a veces son precios abusivos para la diáspora dominicana. Es un buen anuncio, entonces, una, una línea bandera de la República Dominicana. Y por último, me gustaría que nos hable de que la República Dominicana será sede eh, de una cumbre, de un turismo de inclusión. ¿De qué se trata esto y cuándo sería bueno, el país está de moda, como te dije, ahora va a haber una cumbre de turismo inclusivo para personas discapacitadas y es una visión que tenemos como país de poco a poco ir mejorando todas las instalaciones porque es justo que haya un turismo incluyente y queremos que la República Dominicana sea pionero en esto. Nosotros firmamos ya un acuerdo de intención en Estados Unidos con una de las fundaciones más importantes en este tema de turismo inclusivo y van a República Dominicana en el mes de febrero para empezar a ayudarnos a hacer una normativa. Esta cumbre está, la que se va a realizar, liderada por hace una hora por Rafael Blanco Tejera, pero también hoy la Organización Mundial del Turismo anunció que su reunión anual la va a hacer en República Dominicana en Punta Cana en el mes de abril. Todo el mundo quiere ir a nuestro país y eso debe servir de orgullo, de satisfacción. Y yo creo que este no momento de buscar pequeñeces, que sigue, que averiguar de las ferias, porque aquí todo se está haciendo con transparencia. El Ministerio de Turismo apenas trajo una delegación de 10 personas que representa quizás un 2% de lo que venía anteriormente. Desde el Ministerio de Turismo no se le pagó viáticos ni pasajes a ningún periodista, aunque se lo merecen. Aquí pudimos ver toda la prensa internacional, había más de 300, 400 periodistas de, de toda Europa el día de la inauguración y cómo nuestro país no iba a tener su representación. Bueno, David Collado, muchísimas gracias eh, por esta entrevista.